En el siglo XVII, el médico Johannes Hofer inventó la nostalgia como palabra y como concepto para describir la condición de esos pensamientos. Poco a poco la nostalgia pasó a definir un sentir colectivo, y desde la segunda mitad del siglo XX los nostálgicos echamos de menos la cultura pop de otra época. En este video evocaremos la nostalgia de las series de televisión ochentera y de principios de los noventas. Hemos preparado un ranking de recuerdo, el cual es especialmente para los que fuimos parte de la maravillosa y entrañable época de los ochentas. Grandes series que aún son recordadas gracias al éxito obtenido en su momento. Grandes producciones que han dado pie a nuevas producciones de televisión americana y del mundo. Empecemos. Alpha, ¿Recuerdas esta serie? El divertido y peludo extraterrestre que amaba a los gatos. Alpha es una serie de origen estadounidense y salió al aire por primera vez en 1986 y continuó hasta marzo de 1990. Como se recuerda, al nació en Melmac. Era parte de la familia Tanner, ya que por accidente cayó en el techo de su casa mientras subía de su planeta que estaba a punto de estallar, porque los habitantes de Melmac encendieron la secadora de cabello al mismo tiempo. Alpha era conocido por sus singulares frases como, no hay problema, o tranquilo, Willy, cuando se refería al jefe de la familia de los Tanner. Friends. Imposible que alguien no recuerde esta serie. Friends era de las favoritas del momento, además de interesante y muy cómica. Considerada una de las mejores de los 90, se transmitió por primera vez en septiembre de 1994 por la NBC y terminó en de mayo del 2004. Esta historia se desarrolla en Nueva York, con la vida de seis amigos de secundaria en donde viven momentos tanto felices como malos. Caídas, triunfos, sueños y muchas cosas más. Cualquier adolescente de la época de seguro se identificaba con alguno de estos personajes. El último episodio de Friends, luego de 10 temporadas, fue uno de los más vistos en toda la historia con más de 60 millones de espectadores. Los Simpsons No será difícil la transmitida serie de Los Simpsons, pues de seguro te sorprenderá saber que la serie existe desde 1987, pero en esa época solo se transmitía en pequeños cortos hasta 1993 que fue lanzada como serie y fue una de las más vistas en todo Estados Unidos, el creador de los Simpsons se inspiró en su propia familia y reemplazó su nombre por Bart dentro de la trama, los Simpsons han llegado a ser la favorita de todos, cómica hasta no más poder, sin duda esta serie no se lo quedará en los 90 cada personaje empezando por el padre de familia Homero Simpson que se caracteriza por ser algo despreocupado y andar muy desorientado por la vida, hasta la pequeña Maggie Simpson que no habla por ser una bebé aún, pero es quien más aventuras tiene en toda la familia salvado por la campana, esta serie debía entrar en el top definitivamente, salvado por la campana es una de las series más recordadas de aquellos años, era normal que cualquier joven de esos años se sintiera identificado con alguno de los seis personajes, quienes compartían travesuras y peripecias dentro del instituto Payside en California. Salvado por la campana fue emitido por primera vez en agosto de 1989 hasta mayo de 1993. Sin embargo, y como muchas otras series conocidas, los capítulos repetidos siguieron siendo transmitidos y continuaron aumentando los fans de esta gran y divertida comedia. El que diga que no recuerda el famoso príncipe de Bel Air o el príncipe de rap en español latino, seguramente no vivió parte de su infancia en los 90. Esta serie muestra la historia de un joven que llega a la mansión de su tío con la aspiración de estudiar y tener un mejor futuro. El protagonista de la serie fue el conocido actor Will Smith y se lanzó al aire por primera vez en 1990 y finalizó en 1996. Dinosaurios ¿Se acuerdan de la adorable bebé Sinclair? Si es así, entonces deben recordar a la serie animada Dinosaurios, en español latino, de seguro muy recordada por los que en los 90 aún eran pequeños. Dinosaurios fue transmitida por primera vez en 1991 y finalizó en 1994. La trama consistía en una familia de dinosaurios de apellido Sinclair, en donde el miembro más pequeño era un bebé de dinosaurio, que sin duda se robó el corazón de los espectadores con su famosa frase, no la mamá. Full House. El inicio de la serie era el maravilloso Golden Gate, un puente ubicado en San Francisco, en donde la familia Tanner, conformada por Danny, el tío Jesse y Joy, tenían una hermosa casa de puerta roja que identificaba a la familia. Esta serie podría ser considerada una de las cinco más famosas de la época, por la cantidad de seguidores que tenía. Salió al aire por primera vez en 1987 y culminó en 1995. Era una serie que representaba la vida de un padre viudo, su cuñado y su mejor amigo intentando criar a tres especiales niñas. Full House es para muchos la mejor serie de los años 90 y bastante recordada. Ray Welsh, conocida como Guardianes de la Bahía, una famosa serie noventera que salió al aire por primera vez en 1989 y culminó en el 2001, con varios años al aire. Causó sensación durante toda la década de los 90, creando nuevas tendencias. La trama era sobre las distintas historias de un grupo de socorristas esculturales caracterizados por sus trajes de baño, color rojo y su hermosa figura. La serie, además de tener gran éxito, tuvo varias secuelas durante esa época. O sea, aprendiendo a vivir. Fue una serie bastante interesante, estrenada en 1993 y finalizada en el 2000, y fue protagonizada por el famoso Ben Savage. La trama consistía en las vivencias de un grupo de adolescentes y los diferentes cambios que se sufren al pasar los años, que siempre dejan enseñanzas. La serie estuvo compuesta por siete temporadas, en las que los personajes se presentan en escenarios distintos conforme pasan las temporadas, hasta finalizar la escuela y elegir sus destinos. Los Picapiedra En un mundo fantástico, los dinosaurios, los tigres, dientes de sable, los mamuts y otros animales hoy extintos coexistían con los hombres. La tecnología es similar a la del siglo XX, pero son animales los que sustituyen los aparatos eléctricos. Los personajes conducen automóviles formados por troncos de madera, ruedas de piedra en los que el motor era sustituido por el empuje de los pies de sus ocupantes. Las vestimentas eran de piel de animal. La familia Monster. Popular serie de los años 60 sobre una peculiar y divertida familia de apariencia monstruosa, que vive en una siniestra mansión gótica. La familia está compuesta por Herman Monster, Despistado padre de familia, Lily Monster, bella esposa y madre ejemplar, el abuelo, antiguo conde que aún disfruta comiéndose la vida a mordiscos, Eddie, pequeño licántropo y único hijo del matrimonio Monster, y Marilyn, la joven sobrina de Lily. Los Magníficos, historia de un grupo de soldados desertores de la guerra de Vietnam convertidos en mercenarios. En Latinoamérica la serie se llamó Los Magníficos o La Brigada A del deber Fue una serie de televisión estadounidense de género dramático, que originalmente estuvo al aire en 1987 hasta 1990. El programa trata de un pelotón estadounidense en servicio activo durante la guerra de Vietnam. Fue una de las varias producciones relacionadas con la guerra de Vietnam que siguieron a la famosa película Platón de Oliver Stone. El auto fantástico, famosa serie televisiva que sigue las aventuras de Michael Knight, un detective dado por muerto al que dan una nueva cara y una nueva identidad. Su misión encomendada por la Fundación por la Ley y el Orden, luchar contra el crimen con la ayuda de un auto artificialmente inteligente y hablador con su propia personalidad. Kit. El Superagente 86. Famosa serie de televisión que parodia las películas de James Bond. El Superagente 86 es Maxwell Smart, un divertido agente secreto que debe cumplir misiones muy peligrosas con la ayuda de su inseparable compañera, la 99. Samantha Stevens es aparentemente una típica ama de casa norteamericana, felizmente casada con un hombre normal y corriente. Pero Samantha, además, es una bruja que ha heredado ciertos poderes desde generaciones atrás. A pesar de que intentan ser una pareja normal, ella usará sus poderes mágicos para resolver los diversos problemas a los que se enfrenta su familia. Serie de animación creada por Matt Groening, creador también de Los Simpsons, ambientada en la ciudad de Nueva York en el año 3000. La serie comienza con Fry, un joven repartidor de pizza de fracasado y desmotivado que es geogénicamente que congelado por accidente en 1999. Mil años después es descongelado, encontrándose en Nueva York el 31 de diciembre del 1999. El intento de Fry por escapar de la entonces obligada asignación laboral como repartidor termina cuando es contratado en Planet Express una pequeña compañía de mensajería intergaláctica propiedad de su sobrino lejano, como repartidor. La serie trata sobre las aventuras de Faye y sus colegas cuando viajan por el universo haciendo repartos para Planet Express. Mi bella genio El astronauta Tony Nelson, enviado al espacio para realizar una misión, se ve obligado a lanzarse en paracaídas sobre una isla desierta. Mientras espera que lo rescaten, encuentra una botella enterrada de la que sale una mujer genio, que agradecida acepta ser su sirviente. Cuando Tony regresa a Cocoa Beach, Florida, sabe muy bien que nadie creerá su aventura. El psicoanalista de la base, el Dr. Velos, está convencido de que Tony ha sufrido alucinaciones. Los Expedientes Secretos X Fox Mulder y Dana Scully son los investigadores del FBI que trabajan en el área de los casos sin resolución ni explicación, ya sea por razones paranormales, espíritus, criaturas extrañas, aliens. Ya porque el gobierno se ha encargado de ocultar todo tipo de pruebas, cuando Mulder tenía 12 años, su hermana pequeña fue secuestrada por unos desconocidos, aunque según él, en una regresión hipnótica, fue abducida por extraterrestres sin que él pudiera hacer nada. Tras cursar sus estudios superiores en la Universidad de Oxford, ingresó en la Academia de Cuántico, donde se ganó el apodo de Siniestro y empezó entonces su prometedora carrera como agente del FBI encargado de investigar los expedientes X. En 1993 le fue asignada como compañera la agente Dan Schooley, una médico-científica recién salida de la Academia de Cuántico, cuya misión consistía en desacreditar su trabajo. Sin embargo, con el paso del tiempo, los informes del agente Schooley empiezan a ser favorables para su cruzada personal del agente Mulder. La familia Ingalls basada en las novelas infantiles de Laura Ingalls Wilder. Fue una popular serie de los años 70 que narraba las aventuras y desventuras de los Ingalls, una ejemplar bondadosa y cristiana familia establecida en un pueblo fronterizo del oeste americano hacia 1870. b. Invasión extraterrestre Una raza extraterrestre llega a la tierra desplegando sus naves sobre las ciudades más importantes del planeta, con intenciones aparentemente pacíficas, pero una vez aquí, un reportero, Max Singer, Descubre que en realidad son una especie de reptiles con aspecto humano, comedores de ratones, que pretenden colonizar el planeta y usar a los hombres como alimento. La salvación de la humanidad estará entonces en manos de unos cuantos parientes que formarán la resistencia. Los años maravillosos Kevin Arnold vivió en el seno de una familia de clase media norteamericana durante el final de los años 60 y la década de los 70 Heavy medita sobre todo lo que pasó en aquellos turbulentos pero maravillosos años, llenos de cambios sociales, económicos y culturales, en los cuales siendo un joven se enfrentaba a la adolescencia como una lucha casi diaria. Vietnam, el hombre en la luna, el movimiento hippie, el amor libre, el comunismo, el racismo, la política, había mucho sobre lo que pensar y discutir. Con quien más discutía era con su padre Jack y su hermana Wayne, aunque en el fondo todos se querían. Su hermana Karen era un poco hippie, y no tuvo demasiado trato con ella, y su madre Norma, una madre a tiempo completo, también estaba su noviecita, la guapa Winnie Cooper, y su mejor amigo Paul. La niñera Fran Fine, una joven del barrio de Queens de Nueva York, al ser despedida de la tienda donde trabajaba junto a su exnovio, encuentra un empleo como canguro en la casa de Maxwell Chifro, un millonario productor de Broadway que vive solo con tres hijos. Ram vive una vida llena de sorpresas en las que trata de enamorar al padre de los niños que cuida. Sabrina la bruja adolescente. La joven estudiante Sabrina Spellman, al cumplir los 16 años, se entera de que es una bruja y que tiene poderes mágicos. Para aprender a usar sus poderes, atenderá las indicaciones de dos días, que también son brujas. Los Supersónicos. Conozca a Supersónico, su mujer ultra, su hija Lucero, su hijo Cometino, la melodía pegadiza de los supersónicos capta idealmente la esencia desenfagada del programa, un contrapunto futurista de los picapiedra, que reflejó el optimismo espacial de la época. Los supersónicos fueron la primera familia animada o no en tener un sistema de entrenamiento casero de pantalla grande, décadas antes de que se hiciera realidad. También tenían coches voladores, ciudades flotantes y androides, el decorado más común de los superventos de ciencia ficción más populares de hoy en día. El oso yogi. Es un famoso dibujo animado que apareció por primera vez en 1958 con un personaje secundario en el programa, el show de Huckleberry Hound. Debido a la popularidad que obtuvo en 1961, apareció con su propio programa. Yogi era un simpático y cotonoso que vivía en el parque nacional de Yellowstone y al que le pasaba numerosas aventuras en compañía de su pequeño gran amigo Bubu. En el parque está prohibido darle de comer a los animales, pero a Yogi y a Bubu le gusta la comida de los hombres, así que se la roban a los campistas. El guardabosques anda siempre detrás de ellos y les tiene prohibido acercarse a los humanos, pero los traviesos plantígrados no le hacen mucho caso. Scooby-Doo, clásica serie de televisión creada en 1969 y que ha continuado emitiéndose y realizándose en diferentes versiones hasta la actualidad. La original Scooby-Doo ¿Dónde estás tú? fue creada para Hannah Barbera. Si bien el formato de la serie se ha mantenido casi inalterado, el más popular es el que incluye al perro parlante llamado Scooby-Doo y a cuatro jóvenes: Fred, Daphne, Vilma y Chaggy. Miami Vice. ambientada en los años 80, una pareja de detectives infiltrados en el mundo del narcotráfico de Miami llevan un tipo de vida acorde con su trabajo. Sonny vive en un velero junto con su mascota, un cocodrilo llamado Elvis y Tubbs no se separa de su escopeta de cañones recortados. Ambos buscan a los asesinos del hermano de Tubbs. Bonanza Todos los caminos pasan por la poderosa, el racho de los Cartway, que se encuentra en los alrededores de Virginia City, junto al lago Tajo, Nevada. Ben es un viudo que cuida de sus tres hijos, Adam, Hose y Joe, cada uno de su esposa fallecida. Por allí pasan vaqueros, polvorientos, predicadores, buscadores de fortuna, viudas ricas y una inalcanzable galería de personajes que van y vienen llenando la pantalla de aventuras. La familia Adams Los Adams son una familia estrafalaria, que tienen las plantas carnívoras como mascotas. Gómez el padre es un tipo siniestro que se tortura a sí mismo. Morticia la madre es una vampireza a la que le gusta caminar por el cementerio. Los demás miembros de la familia son los típicos hijos Miércoles y Puxley. El extrañísimo tío fétido Lucas y Cosa, una mano con vida propia. El Zorro. Diego de la Vega, el único hijo de Don Alejandro, regresa a casa para luchar contra la injusticia y la corrupción reinantes. Durante el día es un dandy presumido y por las noches es un espadachín enmascarado llamado El Zorro. Kung Fu. Kung Fu nos describe la historia de un hombre en un viaje de expiación, un camino que tiene menos que ver con habilidades físicas o marciales que con la armonización del cuerpo con la mente y el espíritu. El pequeño saltamontes David Cararain encuentra en el Maestro Po a alguien que le ayudará a realizar su sueño de hacer una peregrinación a la ciudad prohibida, pero sobre todo a un maestro que le hará partícipe de los conocimientos mantenidos en secreto por los monjes taoístas, la sabiduría del kung fu. Si quieres ver la continuación de este conteo con las mejores series de todos los tiempos, no dudes en suscribirte al canal, darle like al video y comentar qué series quisieras que se incluyeran en el siguiente top. Un saludo y hasta la próxima.